Shamir Álvarez, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está, gringo? Buen día. Muy Buen bien. día a todos los amigos que nos siguen. Llegó tranquilo. Tranquilo. Por el sur no hay mucho bloqueo, felizmente. Bueno, hasta las 7 de obrajes, a las 0 de obrajes, ya ahí comienza el, eh, la trancadera que es brutal, ¿no? En sí. las mañanas. Tremendo. Es tremendo. Y aparte en la, eh, de la paralela. Dónde es la avenida de la Universidad Católica. Sí. Hay unos arreglos que se están haciendo. 14 de haciendo. septiembre. 14 de septiembre. ¿Sí? Exacto. ¿Se están haciendo arreglos? Sí, se están es haciendo noticia? arreglos. Entonces... Porque hasta hace unos días habían hecho un hueco y lo dejaron, se olvidaron. Se mantiene el hueco, ¿ah? ¿eh? Ah, bien. Se mantiene, entonces las movilidades están obligadas a meterse por la avenida principal. Tremendo. Y el tráfico es increíble, ¿ah? ¿eh? Buenísimo. ¿Hablamos de fútbol, sí, de deportes? claro que sí, gringo. ¿Qué día hoy, no? ¿Qué día? Hoy, hoy es un día especial, ¿ah? ¿eh? Porque el cielo hoy... está celeste, celeste. Sí, tiene que ser, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que hoy gana Bolívar, claro que sí. <risa> Sí, hoy gana Bolívar y tenemos campeonato. Eso eso es lo importante, gringo. O sea, más allá de que, eh, a ver, si Diez Trongues impone superioridad, gana el Clásico, yo creo que ahí ya... Ya no lo agarran. Ya, ya, ya, ya no lo atrapan. Yo pienso eso. Y claro, los de All Ready también están haciendo fuerza para que Bolívar pueda imponerse en este Clásico 293, que se va a jugar a partir de las eh, 20 horas. Pero antes quería mostrarle algo, gringo. Usted me había comprometido a buscar una de mis fotos cuando, era, cuando estaba en la universidad. ¿verdad? Y, y bueno cuando tenía la la, la, la, cabellera, la cabellera no, no sí, te a ves, ahí estoy mira nada más oye pero ahí tienes unas patillas espectaculares sí, ¿ah? sí. ni qué Simón Bolívar mira esas patillas pero bueno no se nota tanto no se nota tanto el pelo largo te hacías ahí ahí sí ahí. mira estabas con la chuspa con la, la, con la melena que... sí. la barba medio crecer Mira nada más, Shamid, ahí con esa mirada, ¿ah? ¿eh? Mira el cambio, mira el cambio. Pensando, se ha vuelto con Shamid, ¿no? Sí, ¿cómo pasa el tiempo, ¿ah? Claro, cuando uno era joven. ¿Qué tenías ahí, cuántos? Tenía 22 años, 21, no recuerdo muy bien, pero estaba por esa edad. ¿Estabas en la universidad? Sí, sí, sí, ¿no? Mira. Nada, ah, mucha nostalgia, mucha nostalgia, Green, ahí está. Han pasado, han pasado sí, dos años. sí. Bueno, eh, mantener el cabello largo también es complicado, ¿no? Hay sí. que, seguro. Darle su tratamiento ese, Yo mañana, es, ese. Voy, mañana voy a traer la mía Muy bien ¿Sí? Porque era la idea ¿no? Que sí, sí, Yo la verdad sí. que no sabía qué ibas a traer hoy eh, Así que mañana voy a, voy a mostrar ¿sí? Perfecto. Una, una de esas épocas en las que éramos jóvenes, bellos y con perspectivas <risa> ¿Sí? Ahí está Y Dale. posiblemente si es que hoy los jugadores de Bolívar no me fallan Pues voy a mantener este cabello Porque caso contrario Tal vez el próximo viernes venga rapado, ¿eh? ojalá que eso no suceda y que sí. hoy se reivindique Bolívar porque hace tres partidos que no ganan. Es cierto, hay muchas cosas que lo vamos a ir comentando enseguida sobre Bolívar, pero tienen que ganar, esa es la misión, ¿no? Muy bien, los tigres dicen lo mismo, así que no hay problema. Va a estar bueno. Muy bien. Ayer ha comenzado Gringo la jornada 22 con este partido en la Villa Imperial, eh, fue vapuleada de parte de Nacional Potosí a Palmaflor por seis goles a uno. Imágenes que ya comenzamos a revisar de este compromiso, queridos amigos. Eh, un partido que tuvo muchos goles y que comenzó con esto, con Cristian Álvarez marcando el primero del partido. Ahí haciendo el festejo de Spider-Man. En una jugada clásica del equipo de Nacional, el pase que viene desde el costado derecho, hay una maniobra de distracción de por medio, y se marcó el primero. Y este también eh, es un... Momento importante dentro del partido porque se va a ir expulsado Didito Rico. Se fue expulsado Didito Rico y ya no supo cómo parar el potencial futbolístico de Nacional, el equipo de Palma Flor, y va a comenzar la goleada de proporciones. Ahí está el capitán que se va expulsado. Aquí hay una equivocación de Lencinas. Cristian Álvarez que recupera el balón y marca el segundo del partido. Este es el bueno de los Álvarez del fútbol boliviano aprovechando el mal control del defensor de Palma Flor y luego definiendo de esta manera ante la salida del portero Salvatierra. Muy buena finalización del argentino, que es uno de los mejores jugadores que tiene Nacional Potosí. Y luego va a aparecer William Álvarez, que reemplazó a Tommy Tobar, que no jugó este compromiso. Marcando ya el tercero partido liquidado, no había discusión, ya sabíamos que esto podía terminar en una goleada por la superioridad que mostraba el equipo dirigido por Robato. Gringo, te comento de que Nacional Potosí prácticamente está asegurando eh, Copa Libertadores. ¿Quién lo está persiguiendo? Es Oriente, Oriente. Pe Oriente Petrolero. Sí. De momento hay nueve puntos de diferencia. Esto obliga a que Oriente Petrolero gane su partido frente a Independiente, que va a ser en Santa Cruz. Y si eso eh, se da de esa manera, recordemos que Oriente viene de caer y le dieron la vuelta el marcador en la última fecha, perdió ante Guavirá, ahora tendrá que reivindicarse y poder ganar tres unidades para tener esa distancia de seis puntos. ¿no? Todavía hay, es cierto, hay muchos eh, puntos en disputa, pero necesariamente tendrá que sumar tres unidades. Yo creo que si empata ya no, no tendrá chances. Claro, eh, hay que recordar también de que Ronald Raldes está en campaña electoral, ¿ah? próximo año quiere ser reelegido y necesita conseguir objetivos institucionales, no sé en qué medida, yo creo que en su momento se puede conversar de aquello, pero dentro de los objetivos deportivos todavía no ha superado a su predecesor gringo, que es Ernesto Queco Álvarez, que en su oportunidad, cuando estuvo eh, siendo presidente de la institución verdolaga, incluso llegó a Copa Libertadores, vendió un par de jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, lo de Oriente Petrolero, ahí está la necesidad de sumar tres unidades después de esta victoria por seis goles a uno de Nacional Potosí sobre Palmaflor. Menos mal que no estuvo toma y Tomar, dirán muchos, ¿no? Sí, sobre sí. todo los hinchas de Palmaflor. Para que se den cuenta que William Álvarez, que es el suplente, terminó marcando tres goles en este partido. Este muchacho es hermano de, de, la dinastía, de Gilbert. Es parte de la dinastía Álvarez, ¿ah? Pero, ahí está, pero hace goles, ¿no? Eso es son, importante. Son, cuatro, son cuatro Álvarez, uno que está en Palmaflor, que es eh, eh, Eduardo Álvarez, que ya. pertenece a Bolívar, fue a préstamo a Palmaflor. ¿Es delantero es, también? No, es defensor. Ah, ya. El otro es defensor, Sebastián Álvarez, que está en Oriente Petrolero. De acuerdo. Y hay dos delanteros, ¿no? William Álvarez, al que veíamos marcar tres goles, y Gilbert Álvarez, como le decimos en el programa, el cortinero. El cortinero, que está en Royal Party. Que ¿dónde? también está en Royal, Royal Party. Party. Exactamente, bien. Bueno, arrancó entonces la fecha, esta es la fecha 22, 22 ¿no es cierto? La fecha sí. 22 que tiene continuidad hoy, ¿sí? Hoy hay tres partidos. Tres ¿no? partidos. Hay dos en la misma hora, ¿no? Que es a las 8. Sí, así sí. es. ¿Tres bajo? o cuatro? ¿Cuántos son hoy? Cuatro partidos. Cuatro, son. cuatro partidos. Todo ¿sí? comienza hoy a las tres de la tarde con Guavirá enfrentando Universitario. Exactamente. A las 18 con 30 U Vinto, horas. U de Vinto, por cierto. Sí, ¿no? Universitario de Vinto, Correcto. el Manzanero, queridos amigos. Y a partir de las 18 con 30 juega la U de Sucre con Always Ready, Always Ready, que ayer ya se fue a la capital del estado para esperar el partido de esta noche. Y a las 20 horas el Clásico Paseño y a la misma hora eh, Blooming va a enfrentar a Royal Party. Justamente. Esos son los cuatro partidos de esta jornada. Bien, excelente, buenísimo. Eh, se juega sala repleto hoy día, ¿no? El sí. Estadio va a... Hoy se están vendiendo las últimas localidades, prácticamente se va a agotar gringo, así que la gente también que tome sus precauciones para poder llegar con anticipación al Estadio Hernando Siles. Es cierto, es jornada laboral, quizá, eh, algunos van a tener esa complicación, pero si pueden llegar lo más antes posible, entonces para tener un marco impresionante uh -huh. eh, al inicio del compromiso. ¿A qué, hora, ¿A qué hora abrirán las puertas? no? Dos horas antes ya están abiertas. Seis están abiertos. de la tarde. Seis, de la, seis tarde. de la tarde. Sí, seis de la tarde. Eh, este partido tiene una logística clase A, es decir, el mismo operativo que se hace para Copa Libertadores en el tema de la seguridad también se va a aplicar para este compromiso tan importante de esta jornada. Correcto. Eh, ¿Tú coincides con algún eh, periodista que tituló y dijo o dijo que eh, se define eh, la punta pero no el campeonato? <risa> Bien. ¿Tú, crees, tú no crees eso, ¿no? Tú dijiste claramente que si eventualmente gana el Tigre ya no lo, no lo alcanza. Yo pienso que no, ¿ah? ¿eh? Por cómo está Diez Trongues, le hizo muy bien el parate. Y te acuerdas, gringo, que habíamos conversado de que eh, necesitaba este espacio de trabajo para recuperar físicamente a los jugadores el señor Viallo y le hizo muy bien la fecha FIFA. Entonces, está en un buen estado de forma, ganó contundentemente el último partido y si Bolívar no se recupera en este compromiso, yo creo que no no se lo agarra Diez Tronguez ya. Tengo esa sensación, puedo estar equivocado, pero Muy me baso bien. más que todo en los partidos que hemos visto, cómo está jugando el equipo, las respuestas que vienen desde el banco de suplentes. O sea, tomándose esos elementos de por medio, uno cree de que si Díez Tronguez gana este partido, ya se acaba el torneo. No más subcampeonatos entonces, se rompería la maldición. Veremos, veremos, de, de veremos. Hoy es el partido importantísimo. Es cierto que hay otros compromisos como, por ejemplo, jugar en la Caldera del Diablo frente a Guavirá, que es un partido complicado por lo que representa el reducto, y cómo viene jugando Guavirá. Pero, no, yo creo que a estas alturas ya va a ser muy complicado. Aparte, Bolívar también está con un tema de renovaciones, los jugadores Correct. están distraídos, y eso de alguna u otra manera también juega, gringo, juega. Si el, si el Tigre le gana esta noche a Bolívar, ¿cuántos puntos le saca de ventaja? Le va a sacar eh, tres puntos. De, perdón, perdón, perdón. Está con tres, le va a sacar seis puntos. Seis puntos. Sí, sí, sí, ya, ya es difícil de a alcanzar. A falta de ocho fechas. Ocho fechas. 24 puntos pero los otros equipos también tienen que jugar, ¿no? Sí. Tienen que sacar unidades fuera de casa. Y Bolívar recibe juega con Always acá, ¿no? La última fecha, ¿no? Juega en el alto. Ah, en el alto, en es, el alto no es acá sí. en el Cile No, no es en el Cile Recordemos que aquí le pasó por encima eh, Bolívar claro, a Always claro, Ready, ¿no? Claro, claro, Fue claro. 4-0, si no me falla claro. la memoria. Igual que el Tigre, ¿no? Sí. Es, es, ese es el Allways. Bueno, en fin, ¿qué más tenemos? Bien, vamos a escuchar la palabra de los entrenadores, un poco de lo que dijo Diallo. No destacaron mucho en las entrevistas que dieron ambos entrenadores. En primera instancia vamos con el DT de Diez Trongues, que claro, para quitarse presión, le lanza flores a Bolívar, indicando que es el vigente campeón y que es uno de los favoritos a ganar el título de este torneo clausura. Este, trabajando, pensando en el partido de mañana, convencido de lo que queremos hacer, un, Rival sumamente difícil, el último campeón del fútbol boliviano. Sabemos cómo juegan, un buen entrenador, así que trataremos de lo nuestro. ¿No va a perder la esencia el Tigre de, de lo que vino jugando desde que usted llegó? No, no. Eh, vuelvo a repetir, sí tomar precauciones por, por el rival que es, como tomamos con todos los equipos que enfrentamos, algunos con una medida, otros con otra, pero en nuestro funcionamiento y la idea futbolística que tiene el Stronger es... ...es el, la misma de siempre, por ahí tenemos la... ...a veces que convertimos, a veces llegamos y no convertimos... ...y terminamos en partido que por ahí empatamos... Y, y bueno, ...pero estamos, estamos tranquilos, estamos convencidos de lo que estamos haciendo... Y sabemos que es un partido importante para, para, para nosotros, también para Bolívar, pero no es un partido definitorio. Pero, ¿Para qué se debe cuidar de este Bolívar? Eh? Sabiendo de que están a tres puntos de ustedes y de ganar Bolívar, se pondría también ahí en la pelea. Y sí, de todo, como hacemos con todos los equipos cuando enfrentamos. Dije anteriormente que con todos tenemos la precaución de, de tomar distintas medidas. Por ahí Bolívar es el mejor equipo de fútbol boliviano... Hasta, porque es el último campeón, porque está ahí peleando el campeonato, porque tiene jugadores de jerarquía, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores de jerarquía, también estamos ahí peleando el campeonato, pero bueno, va a ser un lindo partido, así que hay que cuidarse de todo, ellos también tendrán que cuidarse de nosotros. Es un partido lindo para jugar, vuelvo a repetir, me parece que a muchos de los jugadores extranjeros y bolivianos que están acá les gustaría jugar este partido. Los chicos también se están recuperando, esperemos mañana evaluar bien a ver quién, quién está de la mejor forma para poder este, eh, estar en el partido. Eso es lo más importante en este momento. Pensemos en, en el Bolívar, pensemos en, en ese partido. Lo demás, eh, sí me alegro lo que diga el presidente, hemos hablado, hemos charlado, pero me parece que hoy eh, va más allá de lo que puede hacer, si me quedo o no me quedo, es, es lo que está pasando en el, en el campeonato. Hoy estamos ahí arriba, sabemos que se viene un, un clásico hermoso para jugar, y este, bueno, ojalá que, que salga un buen espectáculo. Bien, ahí están las palabras del entrenador de Díaz de Trongues. Yo diferencio algo entre eh, Sago y Claudio villallo ¿no? Porque cuando le preguntaron sobre el tema de su continuidad de cara a la próxima temporada, él dijo, vamos a concentrarnos exclusivamente en el partido y después veremos, ¿no? Eso dijo Viallo. Y en su oportunidad, cuando le preguntaron a, a Sago, no fue el mismo mensaje, ¿ah? ¿eh? Él dijo de que, bueno, está esperando y si hay la oportunidad de, de fichar por otro equipo que esté interesado en sus servicios, él no tendrá ninguna duda, ¿no? Que él es profesional y si se tiene que ir, pues se irá. Mira. Será, hay diferencias, ¿no? Que pueden ser importantes para algunos, para otros no, eso ya depende, ¿no? Seguro. Eh, y hay una frase, no sé si, si usted la conoce, gringo, una frase que se aplica en, en el boxeo que dice, eh, el campeón no es campeón hasta que defiende su título. Uh -huh. Yo creo que eso para, para Bolívar igual debería ser una, una frase que debería estar dentro de la mente de los jugadores que tienen que refrendar lo que hicieron el campeonato pasado. Uh -huh. Y la mejor forma de hacerlo es ganando este torneo y siendo el campeón indiscutible de la temporada, no ganando tanto el torneo apertura como el clausura. Veremos si eso sucede. ¿eh? Veremos si eso sucede. Vamos a, ver. Vamos a escuchar la palabra de Sago que también... Esgrime algunas ideas en función de lo que está haciendo su rival de este turno, que indiscutiblemente llega a un mejor momento que Bolívar. Tenemos un gran partido ahora contra, contra nuestro principal rival en, la, en, en el campeonato boliviano, un equipo que está haciendo muy bien en el clausura, pero creo que hemos trabajado bien y, Espero que podamos hacer un gran partido y, y lograr los tres puntos que es, que es necesario. Lo importante es hacer un gran partido mañana. Todos estamos concentrados para este partido, esperando lograr una victoria, que es, que es lo que pensamos siempre. A veces se puede pasar de empatar o de perder. Ahí depende de lo que hace el, el rival y de lo que pasa también en el fútbol. Así que es un partido abierto. Yo creo que el campeonato está abierto, no solo para nosotros el Tigre, como para Always también. Depende de los, de los resultados, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer lo mejor para poder conquistar una victoria. Eh, por los últimos resultados, eh, ¿siente que el rival por ahí llega mejor? Y, ¿Y es mejor llegar sin ese rótulo de favorito? Sí, el rival llega mejor porque está a tres puntos adelante, ¿no? Creo que está haciendo un campeonato mejor que nosotros, porque en el final lo que conta... Son los puntos, así que eh, nosotros tenemos que, que, que quitar esta diferencia para poder pelear por el título. ¿no? Es un partido muy importante, es un partido que no podemos perder. ¿no? Sería importante ganar, eh, así que vamos, hemos trabajado bien estos días, los jugadores están concentrados y espero que podamos hacer un gran partido y, y quitar esta, esta diferencia. Bueno, los errores pasan porque los errores también hacen parte del fútbol, ¿no? Creo que nosotros en los últimos dos partidos defensivamente hemos, hemos errado en los dos goles que hemos, que hemos eh, recibido. Así que Es normal, pero los jugadores tienen total... Confianza del, del entrenador para poder jugar los partidos, hablamos siempre. Bien, ahí están las palabras. Eh, gringo, hay algo que yo creo que se tiene que tomar en cuenta, porque mucho se está hablando de que Bolívar, eh, que se van muchos jugadores, ¿no? Incluido el entrenador, se habla de Martín, se habla de Tonino Melgar. Que ya se habían Dejarano, despedido de la hinchada, me dicen acá. Sí, se incluso dicen eso, ¿ah? ¿eh? Pero es que, eh, el primer plantel también tienen que tomar en cuenta que a la hora de la renovación, cuando el objetivo se ha cumplido, es más fácil no llegar a buen puerto con la directiva. Y en especial con Marcelo Claure, que es quien renueva y quien determina cuánto hay que pagar y cuánto hay que desembolsar a los jugadores por sus servicios. Entonces, yo creo que eh, también se tiene que hacer ese ejercicio de pensar de que primero hay que conseguir el objetivo, después nos sentamos, charlamos, negociamos, extendemos el vínculo, renovamos. Yo creo que también por ahí pasa el tema. Es cierto que hay algunos jugadores que ya quieren definir su futuro de cara a la próxima temporada, pero todavía hay campeonato, todavía hay un objetivo y una meta por alcanzar. Entonces, ojalá que lo puedan hacer los de Bolívar y después tener esa posibilidad de renovar con la institución más, una de las más grandes del país. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Las alineaciones, rapidito. Las la repasamos porque... Bueno, así forma el equipo local para efectos de recaudación, queridos amigos. Va con Vizcarra en portería, línea de cuatro. Se vuelve a utilizar la misma línea defensiva que se presentó en el alto. Venegas con Valverde. Por las bandas va Torres, Lino. En el medio campo, Ursino, Saucedo, Arrascaita, Gabriel, Esparza los volantes y dos atacantes, Pros y Triberio. No va, de momento, el mejor jugador del último partido, Ortega. Le gustó bastante, ¿no? ¿Cómo jugó? Sí, lo hizo muy bien. Sí, hizo muy ¿Es bien. bueno no, con el balón? La verdad es que no me gustó. Como o lo redista, hubiera preferido que haga un desastre de partido y no nos vacune como nos vacunaron. Pero bueno, esa es otra historia. Objetivamente fue el jugador más muy destacado bien. junto con Chura. Sí, sí, sí. Creo que con Chura hicieron una... una una gran tarea, ¿no? Una gran tarea, definitivamente. Sí, sí, sí. Pero sobre todo él, que un poco se adueñó de, para ser la manija del equipo. O sea, que está todavía, veremos eso. Sí. No, no es seguro que vuelva a Saucedo. Esta es la alineación y el esquema de juego eh, primigenio para el señor... Eh, Viallo, ¿no? Uh -huh. Jugar con dos centros delanteros, tener a los volantes que aprovechen los desmarques de los dos atacantes, que le van a generar espacios. Y bueno, si decide colocar un hombre en medio campo y jugar con un solo delantero, esto también le puede generar problemas a Bolívar, porque Bolívar juega con un solo volante de contención, que es Leonel Justiniano. Si tú decides sacar un delantero, colocas un mediocampista, obligas a que eh, Justiniano tenga un acompañante. no O sea, eh, esto es la superioridad numérica en los distintos sectores del terreno de juego. Eso ya depende de la lectura del entrenador y qué es lo que pretende hacer cuando tenga el balón y cuando intentes recuperar el mismo. Eso ya lo vamos a ver hoy a partir de las 20 horas. Así forma Bolívar, queridos amigos. La Academia, el vigente campeón del fútbol boliviano. Con Rubén Cordano. <ríe> Se fue la imagen, ¿ah? ¿eh? ¿Qué pasó? Ahora sí, ahí está. Gracias, señor director. Cordano en portería, línea de tres. Martins, y aquí Yo preferiría que esté el español... Eh, Guitián. Guitián, porque... Te ayuda a sacar el balón definitivamente. Es muy bueno para pasar. Para defender tendrá sus problemas. Pero, ¿qué se puede hacer? Si es que d es lo va a esperar atrás ahí sería de mucha utilidad. más Rocha por el costado derecho, Fernández por el izquierdo, tres mediocampistas, Justiniano, lo que le decía Gringo. A ver, colocas un mediocampista más, sacando un delantero en 10 trongues, y obligas a que Villamil esté acompañando a Justiniano y no se genere superioridad numérica en campo contrario. Eso, eso es un juego ya de posiciones que lo consideran los jugadores, diría los entrenadores, y a ver qué es lo que sucede en el partido. Dos atacantes, Da Costa, que esperemos vuelva a la senda goleadora, no está marcando. Y Patricio Rodríguez, a su acompañante en la ofensiva. ¿Qué le parece el 11 ¿Le, le, ¿Le genera confianza? Ojalá empate <risa> Al menos, ¿no? Sí, ojalá empate Le vendría bien a Lolo, es un empate. Muy bien. ¿Sí? O, porque claro, si gana Bolívar ya va a ser complicado con Bolívar, ¿no? Va, va sí. a ser difícil también. Bueno, Xavier, muchísimas gracias. Eh, nos estamos reencontrando mañana, mañana. un antes de esta hora, para ya hacer un balance de lo que finalmente pasó en el Clásico. Sí. Ya no habrán especulaciones, será lo que fue nomás. Sí, sí, sin duda, sin duda, gringo. Estaremos a partir de las 7 de la tarde con la transmisión a través de Avia y a la radio. Hoy. Hoy buenísimo. estaremos también con los Hijos de la Pascuala en Facebook y en YouTube, así que toda la gente está invitada para que nos siga y pueda eh, vivir todos los detalles de este Clásico Pase. Perfecto, muy bien, Shamir Álvarez estuvo junto a nosotros, mañana estaremos nuevamente con él, ya desandando esta otra parte de la fecha 22.